Ay, La señal. señor, qué, qué, qué, qué, señal, La señal. Ah, bueno, no sé, no es como si fuera a atropellar a alguien y no fuera... No es como si no fuéramos a caer por un barranco haciendo un video meme y esto sería una troleada, ¿verdad? No, no se sé va a trolear. Ahora los game van a costar un millón de robots. ¿Dá? Seré el usuario más millón... Ah, lo único que vas a ganar con eso es el mordedoras de las pelotas. Oh, oh, oh. Ay. Y van a soltar a ver Sí, se lo hago. Ah pues me da la madre, si se merece ahorita. Ah, ah, ah, ah, frena, frena de frente, qué? Ah. La la la la la la la la la la la la conejo de pascua? la nah, no creo que... o la la la la conejo de pascua? la la la en este lío! ¡Oh Mierda! vamos. la la la la la la la la la la tu auto es tuyito, la si sí sabes que cuando entras cajas me voy a quitar esto, ¿verdad? Bien. Bueno, como sea, vamos a entrar en los huevos. ¡Apúrale! Oh, bueno. Ahora voy a hacer esto. Listo, ya entré todos los huevos. Espero que te haya nuevo dinero, porque si no te tener entonces ¿cómo vas a pagarme en el hospital? ¿Es para pagar qué? Gracias por ver, tengo unas felices pascuas.